Hola a todos y bienvenidos a Football Therapist, don, donde continuamos hoy con mi serie sobre las mejores canteras del mundo porque después de, hablar, eh, de haber hablado de la metodología de la de, del Red Bull Salzburgo nos vamos a Croacia, un país de apenas 4 millones de, de habitantes que sigue formando eh, excelentes futbolistas de, de generación en generación porque aunque los croatas tienen tanto talento aunque los corratas tienen tanto talento con el balón, que han sido apodados los brasileños de Europa, el país tiene sobre todo la suerte de tener una de las mejores canteras del mundo, la del Dinamo Zagreb, club histórico de la capital. El Dinamo es en efecto una fábrica de jugadores para la selección nacional, como lo demuestra su actual centro del campo, compuesto por Prozovic, Kovacic y Modric. Tres de los nombres más importantes de la lista de sus antiguos alumnos. Lista que justamente puedes encontrar en la descripción a, a través de dos artículos. Pero, ¿cómo funciona esta, esta cantera? En primer lugar, hay que saber que las primeras detecciones tienen lugar muy temprano, siendo la, la sub-7 la, sub la, la primera categoría del club. En efecto, los torneos se organizan de antemano en la región metropolitana de Sacreb, una zona geográfica muy ventajosa, ya que allí eh, vive una cuarta parte de la población nacional. Sin embargo, el éxito de la, de la, de la cantera radica en su metodología, ya que el club presta atención a a los más mínimos detalles, empezando por la captación, en el que los, los scouts tienen el, el cuidado de no fichar principalmente a jugadores nacidos a, a principios de año, un problema desgraciadamente recurrente en el fútbol base justamente. Pero lo que me sigue sorprendiendo es que el programa de formación del Dinamo Zagreb es una verdadera organización de las diferentes habilidades que, que se enseñan que... Que empieza y, y es que y empieza ya en las categorías ma, más jóvenes, eh, de hecho se, se trabajan alrededor de cien de y 5, eh, elementos técnicos diferentes desde la categoría sub eh, 8 hasta la, la sub 11 y de forma progresiva ya que, los eh, ya que los entrenadores en cuestión añaden entre 20 y 30 nuevos elementos cada, cada temporada. Antes de hablar de manera más detallada de estos elementos técnicos y de los entrenamientos que se pueden encontrar en, en las diferentes categorías de, de edad, es importante saber que esta planificación está basada en estudios científicos, tal y como lo explica detalladamente el antiguo director de la cantera, Romeo Yossack, en varios vídeos de, de YouTube que, que puedes encontrar en mis fuentes añadidas en la descripción. Para entender el programa de formación del Dínamo, debo primero resumir eh, las diferentes razones de su organización, ya que Romeo que insiste sobre todo en un punto preciso. No hay que sobreentrenar la toma de decisiones eh, demasiado pronto, sobre todo antes de los 11 años, porque antes de esa edad eh, la visión periférica aún no está totalmente desarrollada. Los niños los, niños tienen, los chicos tienen... Lo que, lo que se llama eh, visión de túnel por lo tanto es difícil tomar la decisión correcta en el terreno de juego, en la cancha cuando, cuando solo puedes ser a los rivales y a los compañeros que tienes por delante ¿no? pero eso no es todo porque a esa edad la técnica suele estar aún por desarrollar ¿no? y, y jugar no es la forma más rápida de mejorarla y por qué no porque para memorizar un determinado movi movimiento de la mejor forma, en este caso tocar el balón de cierta manera, la ciencia um, ha demostrado que es mejor no ser eh, molestado durante la, la actividad, lo que, lo que ocurre constantemente ma, eh, cuando uno tiene rivales eh, enfrente o, o un límite de tiempo. Así que cuanto... Cuanto más inestable eh, el entorno, más inestable será la memorización de, del gesto. Por lo tanto, lo ideal es trabajar la, la técnica de forma aislada hasta, dominar de, hasta que el chico domine de, de verdad el balón antes eh, de ir a, a disputar los partidos en los que de hecho solo adaptamos subconscientemente los movimientos memorizados a, a, la, a las diferentes eh, situaciones de juego. A este respecto, eh, Romeo Yosak afirma que muchas in, instituciones futbolísticas siguen estando muy por detrás de las de, otro, de otros deportes como el tenis, el baloncesto o el hockey sobre hielo, deporte en el que destaca entre otros Canadá, que justamente recomienda crear un entorno ideal para que los jóvenes eh, aprenden la, aprenden la, la técnica, en, en particular tratando de estabilizarlos sobre el hielo para que puedan concentrarse únicamente en el movimiento que hacen. Pero, ¿consisten los entrenamientos eh, de los jóvenes de, del Dinamo de Zagreb solo en ejercicios de repeticiones, los famosos drills, no, y en absoluto el, el no más, más grande que hay. Así es una sesión de entrenamiento de la sub-9, por ejemplo. Primero se hacen juegos con o sin balón para calentarse un poco, luego se, se trabajan 5 o 6 regates o fintas, Seguidos de varios eh, ejercicios para entrenar el, el pase, el control, el tiro y el uno contra uno antes de terminar con un partido en el que un regate acertado cuenta como un gol marcado. Entonces, ¿por qué no hay solo ejercicios para mejorar la, la técnica en este caso? Como mencioné al principio del vídeo, eh, los jóvenes croatas son muy cómodos con el balón, y aún más vale para los que fueron seleccionados por el Dinamo y que juegan luego mucho al fútbol, ya, ya sea en partidos de liga, en los números, los, eh, torneos nacionales e internacionales en los que participa el club, o en el entrenamiento donde lo, los sub 9, eh, los de la sub 9 pasan cuatro veces eh, una hora y media de tiempo cada semana. Es una barbaridad, ¿no? Pero no debemos eh, olvidarse de que el juego es fundamental para los niños. Sin jugar, muchos seguramente dejarían de venir. Sin olvidar que los entrenadores también deben pasar un, pasar un buen rato. De hecho, eh, el club se preocupa de contratar a entrenadores para los que trabajar en, en la cantera no suponga un paso atrás en su carrera. Todos tienen que, que estar en condiciones como para dar su 100% en, en la actividad que realizan. De ahí la presencia del juego y de la variedad en, en el entrenamiento. Hablando de, de entrenamiento, seguro que hay algo que, que te habrá llamado la, la atención en, en la sesión de ejemplo que, que he puesto antes. La importancia del regate. Trabajado con, con especial atención en, en dos de las cuatro partes mencionadas. Porque si los croatas tienen esa reputación de ser jugadores técnicos... Eh, seguramente también es porque el Dinamo entendió la importancia de la, de la gambeta en el fútbol Todo es más fácil cuando se puede regatear al rival Por lo tanto se trata de, de un aspecto relativamente único de, del programa de, de formación del club Ya que las situaciones de uno contra uno se, se trabajan regularmente en cada categoría de la cantera Desde la sub-7 hasta el equipo de reserva eso ya es todo para mí, no dudes en suscribirte a mi canal para no perderte el segundo episodio de esta miniserie sobre la metodología de la cantera del Dinamo Sacré y cualquier otro contenido similar. Y si te ha gustado el vídeo no te olvides de darme un like, decirme en los comentarios y compartir el vídeo con otro apasionado de fútbol. Me ayudaría mucho, más de lo que crees. ¡Chao!